Hey, what's he called? Hmm. Estoy escuchando canciones en pa la Para calle Alice, para calle a tontear Yo me busco la fama, me busco el talento, persigo su sueño Como yo que venía al trap Quiero ser un famoso, no soy un loco soy un cantante presionando su sueño Para calle Alice, para calle a tontear Yo soy un loco, Loquito remate Que se busca fama, Alta Yo no soy calle, soy un loco, soy un tipo Infiltrado en YouTube la radio para calle Alicia para la calle Adunter. Buscando el dinero Buscando la fama Estamos buscando la fama Buscando La fama Salimos para la calle Con los era Dar miedo a Dar batalla y Como la batalla Comenzó Estamos mal de la cabeza Buscando el dinero Buscando la fama Buscando los platas, Buscando el money Si tú te metes conmigo Te metes en lío Te metes en pelea Te metes en lucha Soy muy peligroso Como el Loli ve. El perro mordedor. <tose> Para caer a glissar. Para caer a tontear. What chicos? Esto fue. <tose>